Hoy, día 8, se ha producido la segunda reunión de las que estamos manteniendo con Banco Santander en relación a todo el proceso de reordenación y reestructuración de los servicios centrales de Banco Popular, Banco Santander y del Centro Corporativo de Banco Santander. Bien, eh, más o menos tenemos una, una, un número aproximado de personas afectadas que está en torno a las 2.000 personas que van a ser objeto de esta reestructuración. Para nosotros eh, es mucha gente, son muchas personas afectadas, pero sobre todo porque entendemos que, tiene, que hay medidas de flexibilidad interna que de momento tienen que tener un efecto directo en la reducción de las personas afectadas. ...por esta reestructuración. ...me estoy refiriendo a que... ...estimamos, hay que... ...tenemos que estudiarlo, hay que verlo mejor... ...pero que en torno a las 700 o 800 personas tranquilamente... ...podrían pasar... ...a, a ser objeto de movilidad intragrupo... ...a otras empresas de grupo, a hacer otras cosas... ...dentro de Banco Santander, somos una casa muy grande... ...de eso se lo hemos dicho a la empresa... ...por otro lado, insistimos en la voluntariedad... ...y para que haya voluntariedad... ...tiene que haber recursos... ...se lo hemos vuelto a decir a la empresa, por lo tanto... Eh, tiene que haber un proceso y tiene que haber recursos suficientes para que el paquete de salida de las personas afectadas sea lo suficientemente atractivo como para que puedan hacer esas bajas incentivadas. Y que no se nos olvide, va Constantin es una empresa que está eh, dando beneficios, por lo tanto tiene la obligación de asegurarse que esas personas que salgan tienen opciones de empleo. El camino no está empezando. A nadie se le escapa que es una situación dura, es una situación que no nos gustaría tener que estar pasando por la misma, pero todo el mundo sabemos que la reforma laboral ha invadido la vida de las personas trabajadoras de una manera negativísima. Por eso, porque lo sabemos, es nuestra responsabilidad que las personas que están afectadas y que se van a ver afectadas en ese proceso salgan de la manera menos traumática posible y que se dañe y se minimice el riesgo del empleo. Porque somos como son.